¿Quién no tiene en casa una persona mayor? ¿Y qué ocurre? Pues que los demás tenemos mucho que hacer. No podemos estar ni a su ritmo, ni pendientes de él, como a él le gustaría, escuchándole. Y entonces nos ponemos nerviosos, nos impacientamos y acaba siendo lo que llaman los técnicos el síndrome del quemado. Un centro de día que trabaja por nuestra gente. Eh, los Almendros no es pues un local muy luminoso adaptado no es un centro sanitario no es una casa entonces tenemos una casa canaria con un patio de 200 metros cuadrados precioso con jardín con luz con sol entonces todo lo que podemos lo hacemos fuera este clima tan maravilloso que tenemos aquí hay que aprovecharlo somos un equipo compacto que queremos lo mismo que queremos lo mejor para el mayor que disfrutamos con los mayores que a mí pues una sonrisa de un mayor cuando tú le vas a saludar me gratifica muchísimo.